María Rosario expresa su preocupación, pues escribe, su vivienda está muy próxima a deslizamiento de tierra que amenaza con llevarse todo lo que posee. Asegura la problemática no es nueva y a pesar de que ha acudido a las autoridades luego de haber transcurrido años, no ha recibido respuesta alguna. La situación hace, eh, es que hace ya seis años, ya para siete, que se derrumbó esto, que había una mata de manguay, la mata se la fue subiendo la cañada por abajo hasta que se fue la mata y se fue todo ese tejo que el solar llegaba hasta allá, que, que era grande el solar para atrás, miren, miren la forma que está allá. ¿Qué le han dicho las autoridades? Bueno, que, que, que van a, van a arreglar, que, que van a echar unos aviones aquí y nunca lo han venido a hacer. Eh, de lo tarde me dieron de, de ahí, que para de, de la cañada de aquel, de aquel lado donde están los platanitos. ¿te ves? Rosario, quien vive próximo a la cañada grande en el sector Williams-Mieses, en esta ciudad, solicita la ayuda de funcionarios competentes, pues cuando llueve siente el temor de dar a parar a las aguas del río. Miedo de todo, que creo que a la que yo duermo en esta habitación, creo que yo un día en la mañana voy a recordar allá abajo. ¿eh? Giovanni Cordero, NTN